Bienvenidos a mi canal y si no me conoces, mi Instagram es Larafructuoso, ¿vale? No te lo puedo dejar aquí porque mira, te explico. Eh, esto es un vídeo sin editar, ¿vale? Llevo 13 segundos, estoy poniéndome ya nerviosa y quiero conseguir unos 10, 12 segundos, sí. 10, 12 minutos, ¡ay! ¡Ya empiezo a equivocar! Bueno, pues eso eh, ¿Ves? Por ejemplo, eso iba en blanco y negro Tío, estoy diciendo lo típico que dice todo el mundo Porque cuando te pones a hacer un vídeo sin editar Y empiezas, bueno, ¿ves? Esto iba dar, eh? esto con zoom, no sé qué Bueno, por partes eh, La intro mía de ¿Qué, qué, qué, qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? No la voy a hacer porque es súper ridícula Bueno, mira, sí, la voy a hacer eh, Para que os pongáis en situación cuando yo grabo la intro Es... si eres nuevo aquí, ¿vale? Es un... en plan Hago así y hago... ¿Qué? Y luego me voy por otro lado y hago ¿Qué? Y luego así hago ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Que es editado, qué edad de... Pi? Vale, vale, vale, sí, sí Cosas a tener en cuenta eh, No puedo decir palabrotas No puedo decir algo que se me vaya así un poco de las manos Que para mí sea una coña y para la gente no Y yo creo que ya Vale, bien Normalmente este vídeo solo suele grabar la gente A la gente youtuber <risa> O sea, en plan una persona con la cámara, ¿Sabes? Y, y bueno, pues bueno, pues eso, normalmente suele ser así pero yo no, yo me he puesto el trípode me he maquillado, me acabo de lavar el pelo y he dicho, oye mira, ¿por qué no lo voy a hacer yo sola? Eh, soy consciente de que es un vídeo muy aburrido porque yo sé que es un vídeo muy aburrido ver un vídeo sin editar, o sea, hola, hello, no a no ser que tengas un don de la del ano, del entretenimiento ves, aquí lo cortaría bueno, pues para empezar Vamos a peinarnos, no sé de qué hablar en este vídeo, pero mira, ya llevo dos minutos, ¿has visto? Yo tengo el don, es mentira chicos Vale, a ver, me empiezo echando un poquito de spray, ¿vale? Ahora vais a ver cómo es mi pelo en la realidad Bueno, a ver, voy a hablar de varios temas, de cosas que no le importa a nadie Como ya veis en el título, bueno, no sé qué título le voy a poner, pero creo que, que sí ¿Para qué ponerle lo que realmente es, no? Vídeos sin editar, no, no, no Yo voy a poner, pues hablando de cosas que no le importa a nadie eh... Sí, eso, vale Normalmente la gente se suele, en plan, hace la intro y luego empieza, ¿sabes? En plan, se pone un cronómetro y tal Pero yo no lo voy a hacer así, yo he empezado desde que le he dado a grabar Bueno, de hecho no le he dado a grabar porque tenía el auto-temporizador O sea, este vídeo tal cual lo voy a guardar en la cámara y es tal cual lo voy a subir Así que sí, la gente normalmente dice Ah, oh, no sé qué... Eh, voy a intentar hablar durante 5, 6, 8 minutos ¿Por qué no dices que quieres llegar a los 10 minutos? No lo entiendo Yo quiero llegar a los 10 minutos O sea, si llegas a los 10 minutos Cobras más, ¿no? En plan, joder, pones más anuncios No, por nada Bueno, también depende de si la gente lo ve entero o no, ¿no? Pero... Bueno, depende de muchas cosas, pero el caso es que, tío, ¿por qué no dices que quieres es, que 10 minutos? No entiendo, en plan, siempre como que redondean al 8, tío, no, yo he dicho de 10 a 12, ya está y, y es verdad, y bueno, también lo digo por la gente, o sea, la gente, yo creo que hay algunos youtubers que tienen miedo oh, O sea, bueno, miedo, a ver si ahora venga, me estoy empezando a meter en cosas que no debo. Pero no, en serio, yo creo que hay como gente que tiene como el miedo de decir... Pues mira, sí, hago vídeos de 10 minutos porque necesito dinero O sea, ya que este es mi trabajo Pues por qué no vamos a cobrar bien Youtube no paga como la gente se cree Vale, eso también para empezar Pero si pones, o sea, si haces un vídeo de más de 10 minutos Si haces un vídeo de 9 minutos, tranquilo que no Pero si haces un vídeo de más de 10 Puedes poner más anuncios Entonces no, o sea En uno de, de menos de 10 minutos puedes poner solo uno o dos Creo en plan, al principio al final no sé Bueno, da igual, no sé Nunca hago de menos de 10 minutos No, pero yo no hago de menos de, o sea yo los hago largos porque me enrollo mucho O sea, de hecho yo no sé, yo quiero 10 minutos Pero es que ya llevo 4 hablando, ¿sabes? Entonces, normalmente mis vídeos Sabéis que a veces son hasta de 15 minutos Es que no puedo cortarlos más Es que digo cosas que necesito que salgan, ¿sabes? Y bueno, eso eh, El caso es ese, que, que sí Pues a ver, hay que pensar, chicos Si ponemos muchos anuncios en los vídeos Es simplemente porque es nuestro trabajo, o sea, si tú te tiras eh, un día en una fábrica, necesitas dinero por haber trabajado, ¿no? Pues nosotros nos tiramos horas editando porque vamos a trabajar para YouTube y entonces YouTube, de una manera u otra, nos tiene que recompensar económicamente. Entonces, sí, eh... Adoramos que hayan gente que nos sigan Adoramos que hayan club de fans, apoyo Likes, eh, visitas, todo Adoramos todo, pero la parte económica También cuenta, ¿no? Porque es nuestro trabajo Y la palabra trabajo incluye dinero Vale, bueno, sí, terminamos con este tema No sabía de qué hablar, pero mira Me lo he puesto a huevo, los anuncios Pero ya he terminado ese tema, ¿vale? ¿Has visto? ¡Qué que.. Vale, no para tocarme el pelo. Me estoy poniendo muy nerviosa porque es como que tengo que medir mucho lo que estoy diciendo y no quiero hacer ningún varón para que no os parezca aburrido. Bueno, si has llegado hasta aquí, pues tienes un premio, ¿no? Me comentas una rana en los comentarios y yo estaré feliz porque has llegado a los 5 minutos. Uf. Bien, continuamos. No sabía de qué hacer este vídeo, entonces eh, he dicho, yo pues mira, pongo la cámara a grabar y ya pues me irán saliendo los temas solos. De momento está funcionando, me quedan unos 5, 6, 7 minutos, no sé cuánto. Pero, ¿qué iba a decir? No me acuerdo. ¿Qué iba a decir? ¡Dios, no! Me estoy quedando en blanco, esto no puede ser. Eh, bueno, pues no sabía qué hacer, pero es que, escúchame, bueno, escúchame... Te estoy hablando a más gente... Bueno, ahora mismo te estoy hablando a ti, ¿vale? Escucho, oh, Mira qué bien me he maquillado hoy, ¿eh? De verdad, me he maquillado súper bien. Es la vez que mejor me he maquillado. Tengo que decirlo y, y lo he dicho. Vale, continúo. Pues, no tengo ideas, ¿vale? No tengo ideas para grabar sola en casa. Bueno, sí, alguna llamada... Eh, o sea, en plan broma telefónica, broma así que... Pero son cosas de mucho pre de mucha preparación... Y pues no, no me daba tiempo esta mañana Y yo esta mañana quería grabar un vídeo Y he dicho, pues mira, lo único que se me ocurre es un vídeo sin editar Y a tomar por... ¿Ves? Y bueno, ¿qué más te iba a decir? Entonces me he metido en Youtube para inspirarme, ¿vale? No copiarme como otros... Pero bueno, me he inspirado así un poco de vídeos No es por la razón por la que ha salido esta Pero me han salido más ideas Pero son ideas que no puedo grabar en mi casa O sea, tengo como una lista de ideas en el móvil Pero muchísimas ideas para vídeos Que las tengo que hacer... Fuera de, de casa, o sea, a lo mejor... Bueno, no lo voy a decir, por pues si acaso alguien me la copia. Y bueno, eso. Eh, estoy, no, no estoy tirando beef ni nada, ¿vale, chicos? Yo, yo, yo no hago eso. A ver... Cuando alguien se te copia, mmm, yo aprendí, ¿vale? Desde que saqué yo lo del tema del crash, porque yo, has visto, ¿vale? Yo cuando saqué lo del tema del crash, bueno, cuando yo conocí a mi actual pareja... Eh, él era mi crush, ¿vale? Y pues yo dije, oye, mira, voy a hacer un vídeo con él ¿Pero cómo se va a titular? Pues mira, con mi crush Y dije, oye, antes de subirlo voy a investigar si alguien ha hecho algo con su crush Bueno, me salieron un montón de eh, cómo enamorar a tu crush, no sé no sé cuánto Pero nadie había hecho vídeos con su crush Porque lógicamente, ¿cómo vas a hacer un vídeo con tu amor platónico? En plan, ¿sabes? O sea, no estaba tan a la moda Y entonces, youtubers de un millón, dos millones a los seis meses Cuando ya yo había hecho un montón de vídeos con mi crush Y todos, bueno, son... Si me conocéis sabéis que los vídeos con él son los más virales de mi canal, pues youtubers grandes empezaron a hacer con su crash. ¿Qué pasa? No jode, que te copien, ¿no? Porque, bueno, algo estarás haciendo bien. Pero jode un poco que no sean sus clases, ¿sabes? En plan, tío, son amigos de toda la vida. ¿Por qué pones crash? No lo entiendo. Y bueno, todo el mundo quiere, ya sabes, visitas. Y bueno, no me. no me jode, o sea, perdón. ¡Ah! No me fastidia que a la gente haga vídeos con su crush Pero por favor, que sea tu crush Y ahora diréis, pero si tú haces vídeos con tu crush Y vas un año con tu novio A ver, chicos, si me conocéis, también sabéis Toda nuestra historia Y sabéis que yo le llamo crush por el tema de que nos recuerda mucho a Cuando nos conocimos, nos recuerda mucho A el por qué ahora mismo estamos aquí y, y yo dije que lo iba a llamar así durante un año O sea, lo digo en casi todos los vídeos que salgo con él En plan, eh, hey, este es mi crush Que no es mi crush, pero bueno, no sé qué, ¿sabéis? En plan, siempre lo digo Bueno... El caso es ese, que está muy bien que la gente se inspire en tus vídeos, no que se copie, pero sí que se inspire porque algo estás haciendo bien. Es lo que he aprendido de este mundo. ¿Y qué más? Eh, ¿Qué más iba a decir? No entiendo por qué hablo tan rápido el rap de Eminem, Buah, es que entre que lo busco y todo voy a tardar mucho tiempo, creo bueno ah, mirad cómo estoy escuchando las... ah, no, no puedo espérate, vale, espérate porque me va a saltar el copyright entonces si me pasa a lo mejor de un tiempo a lo mejor me salta, así que olvidemos lo de hacer eso eh, ¿qué podemos hacer? ah, bueno, mira, si tenéis alguna idea o algún vídeo que queréis hacer, o sea, que queréis que yo haga sé que me estoy tocando mucho el pelo sé que estoy como demasiado activo chicos, lo siento, o sea, de verdad lo siento por ser así <risa> Qué vergüenza, tío. O sea, ni un solo corte este vídeo, ni un solo efecto de sonido, ni un solo zoom, ni blanco y negro, es que. Ni musiquita de fondo, es que. Ah, bueno. Eh, soy consciente de que este vídeo también no tiene nada de mérito, ¿sabes? En plan, es decir, si dura menos de 10 minutos, que en verdad yo ya 947, 8, 9. Le habéis dado la, la. para verlo ya. ya lo sé. Bueno, pues eso, que en verdad Pues... No sé ni lo que iba a decir, es que sí pues espérate, que me estoy estresando un poco Vale, sí, lo que estaba diciendo Que si tenéis alguna idea para que queráis Un vídeo que quiero, o sea Nada de los últimos Tres segundos habéis visto Vale, eh, si tenéis alguna idea Que os gustaría que yo hiciera En mi canal, me gustaría que me lo dejarais en los Comentarios Y, y, y ya está y así pues yo también me... Porque ahora estoy como súper activa, en plan, tío, ayer grabé un vídeo Hoy grabé otro, que por cierto, el vídeo que grabé ayer es un preguntas y respuestas Se me ha roto el ordenador y era el lunes, o sea, ayer era el lunes, hoy es martes Y hoy me lo arreglan por la tarde, o sea, hasta el miércoles no lo voy a poder editar Y el jueves y viernes no estoy en casa y lo tengo que subir domingo Entonces, mmm, quiero editarlo bien, pero en sábado no lo puedo editar Así que, digamos, que igual este vídeo lo subo el domingo O sea, lo estáis viendo el domingo y el de preguntas y respuestas lo veréis el que viene, o sea, el, sí, el domingo de la semana que viene os voy a hacer así un poquito de hype, vale, bueno a lo mejor no sé si lo he subido ya y esto lo estoy subiendo después o este antes si este es antes os voy a hacer un poco de hype y si este es después y no habéis visto el del verbo de respuestas, pues ya podéis ir a verlo con el hype que os voy a dar ahora, vale preguntas como ¿cuánto se cobra en Youtube? preguntas como tío, es que esa es la que más le gusta a la gente, eh... ¿Qué pasó con mi padre? Que me lo preguntáis mucho también En plan, tío, ¿por qué tu padre nunca sale ni en tu Instagram? Ni en tus vídeos eh, Te cambiaste los apellidos y te pusiste primero el de tu madre ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues todo eso lo respondo en el vídeo Del domingo que viene, del domingo anterior eso no se me acuerda ya bueno llevo ya 12 minutos creo que ya es suficiente increíble se me va a pasar súper rápido esto lo debería hacer más a menudo y bueno eso que ya está ¿Ves? llevo 12 minutos y me ha dado tiempo a decir justo lo que quería meter hype y ya está porque no tenía nada más planeado y ya está he de recalcar que esto es la primera o sea es la primera vez que lo hago y, y es increíble o sea me admiro ahora mismo por haber conseguido 12 minutos hablando todo el rato sin par bueno un poquito me queda en blanco pero da no igual y eh, de verdad me gusta mucho por porque eh, yo hago los vídeos siempre sin guión Entonces pensaba que me iba a ser un poco difícil El improvisar tanto, ¿sabes? En plan, yo normalmente hago los vídeos sin guión Normalmente no, siempre A no ser que haya alguna promoción y te dan un guión que tienes que seguir Pero vamos, de normal, lo que es mi contenido creado por mí Lo hago eh, yo por mi cuenta Entonces, eh, improviso, ¿sabes? Pero no pensaba que iba a poder improvisar tan seguido Así que nada, eso, que espero que os haya gustado que le deis mucho amor a este vídeo, y es un vídeo así, pues, que me apetecía, sé que está pasado de moda, pero me da igual, yo no sigo modas, tío, ¡Ja! y ya está, venga, un beso, os quiero, eh, me llamo las fructos del Instagram, no aparece, lo siento, eh, adiós chicos, os quiero, hostia, ahora no le he cortado.